Bueno, muy agradecida la invitación a este foro de, de la Asociación Española de Carreteras porque creo que podemos aportar mucho, eh, dada nuestra especialidad en seguridad, en concreto también en seguridad vial, y nada, y nos encanta porque acabamos de anunciar y de estrenar nuestro nuevo circuito para el sur de Europa, uno de los más avanzados en 5G eh, y en, eh, en testing para todo lo que son infraestructuras, vehículo conectado, etc., que, en fin, nos parece fundamental para avanzar en este, en este área.